Bueno, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Leonardo García, soy de la Estación Experimental de INTA San Pedro. Y bueno, eh, la propuesta que trajimos a Expo Agro es a, a mostrar el nuevo sistema de producción de plantas cítricas con eh, En realidad lo que venimos a mostrar es cómo es el ciclo de producción desde la semilla hasta la planta terminada, pasando por los diferentes estados. Eh, esta es una medida de, este sistema de la producción de plantas cítricas es una medida de prevención de de enfermedades que son transmitidas por los síntomas, eh, de todas las enfermedades que afectan a las plantas.